¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar los mejores sitios para capturar Pokémon Shiny de tipo veneno. Como me habíais pedido, volvemos con los vídeos de Shinies. ¡Let's go! Pues aquí tenéis chicos mis cuatro Shinies de tipo veneno. Uno de ellos lo conseguimos en otro vídeo que os dejaré. Por aquí y los otros los acabo de conseguir con un solo bocadillo en unos sitios brutales que ahora os voy a enseñar. Pero ¿qué bocadillos? Preguntaréis. Pues bien, vamos directamente a hacerlo. Os voy a explicar cuál es el bocadillo que yo utilizo. Que se supone que vale para cualquier eh, pareja de especias ocultas. ¿Vale? Por supuesto, para que no lo sepa, hacen falta dos especias ocultas. ¿Qué tiene este bocadillo? Pues tiene cebolla, dos pimientos verdes, pimiento rojo, amarillo. Y el jamón serrano vale, Estos son los ingredientes básicos Y luego se supone que puedes poner Dos especies ocultas, las que tú quieras ¿no? Yo siempre pongo la picante Porque básicamente es la que más me gusta Por la animación, ya lo sabéis Lo hago en todos los vídeos Aquí tenemos nuestro bocadillo Como bien estáis viendo Y esa es la animación que yo quería Me voy a quitar de aquí para que veáis los nutripoderes Por si alguien tenía algún tipo de duda Con este bocadillo vamos a conseguir nutripoder eh, Variocolor veneno Emblema Veneno y Poder Encuentro Veneno, que son los tres que mejor nos vienen para encontrar muchos Pokémon. Y bien, pues una vez hecho esto chicos, sin más nos vamos a buscar esos Pokémon. ¿Por dónde empezamos? Pues justo donde he terminado mi bocadillo anterior, que es que intentaba conseguir a Toxel, chicos. En esta localización de aquí os van a aparecer un montón de Toxels y básicamente eh, con estar aquí eh, esperando a que aparezcan 12, 12, bueno, 12, 15 Toxel, que es el máximo de Pokémon que podéis encontrar. ¿Me ha salido Shiny? Me ha salido Shiny en la primera. No me lo puedo creer. <risas> Chicos, ¿por qué me pasa esto en los vídeos? O sea, es que no lo puedo entender. O sea, tiro el bocadillo Shiny y en menos de, literalmente, eh, un minuto, o sea, sin reiniciar ni nada, ya me sale el Shiny. Es que esto no tiene ningún tipo... He sentido, chicos? Bueno, pues ahora os enseño dónde estoy Porque ni os he enseñado dónde estoy O sea, es que esto es una absoluta barbaridad Voy a coger... No, no, no, no, no, que no se vaya el shiny ¡Que no se vaya el shiny! será atrapado? Claro que sí Sencillo, fácil... Nos lo llevamos para la buchaca y en este caso sería el primer shiny de este bocadillo con el que no podemos empezar mejor, hermanos. ¿Dónde estamos? Pues bien, esta localización es esta justo de aquí. Estamos a la derecha de Pueblo Alforno. Podéis venir por aquí e ir directamente o podéis ir a Pueblo Pirotín y bajar por aquí, cruzar los ríos y llegar hasta este circulito que hay aquí. Porque en este circulito si nos ponemos básicamente como por esta zona... Y nos ponemos mirando para allá y aquí tiramos el picnic, vamos a poder ir reiniciando esos spawns de Toxels, ¿vale? Aparecen 15, los vemos, no hay un Shiny, reiniciamos, en mi caso, a la primera Shiny, o sea, es que esto no tiene ningún tipo de sentido... Hacía mucho que no hacía un vídeo de Sinis y esto me lo querían recompensar, chicos. Como veis, los Toxels, eh, una vez estás aquí, aparecen allí al fondo, van apareciendo poquito a poquito. Yo os recomiendo que tengáis la vista un poco más hacia arriba, alejada, pulsando el joystick derecho, para que veáis todo lo que puede aparecer de una sola atacada, ¿vale? Y este sería el sitio de... Toxel. Chicos, en esta zona de aquí, la zona de los lagos, a alguno le sonará, es la zona para encontrar al Gooper de Paldea Shiny, ¿vale? Alguno habrá visto el vídeo que os he dejado por aquí, es un vídeo donde me salió básicamente el Gooper de Paldea y está justo, pues si antes estábamos aquí, un poquito más hacia la derecha, ¿vale? Misma zona, al lado de Pueblo Alforno. Simplemente después de pillar al Toxel te vienes para acá y puedes pillar a Gooper de paldea Lo que yo recomendaba en el vídeo anterior era que dierais vueltas a este, a este laguito porque vais a ver un montón de Goopers tanto spawnear en el agua como fuera de ella, ¿vale? Porque van saliendo en ambas eh, zonas. Otra zona también muy buena para Wooper de Paldea, pero que te puede salir Cloudside es el pantano de aquí a la derecha, cerca del Área 5 Sur, cerca de este centro Pokémon de aquí, también lo podéis conseguir, ¿de acuerdo? Por si esta pues no os gustará. Si subimos un poquito más hacia arriba, nos encontramos con la zona de Esrudel, este, esta preevolución de y que se encuentra pues justo aquí, chicos, debajo de Pueblo Pirotín. Como veis todo está súper cerca y esta es la zona que vais a tener que pasear, ¿vale? Todo esto de aquí, por aquí solamente os van a aparecer Srudels y, y un Pikachu, ¿vale? Porque por alguna razón en este árbol siempre hay un Pikachu, pero por lo demás son todos Srudels, lo vais a ir viendo. Y tenéis que buscar uno que tenga los ojos eh, de color lila morado, ya lo habéis visto, que es el que tengo yo capturado. Y este puede ser un poquito lento de atrapar, ¿vale? Porque al fin y al cabo tenéis que ir buscando en cada Srudel el color de ojos y eso puede ser digamos un poco tedioso ¿vale? al fin y al cabo no no se ve a simple vista y como están un poco entre la hierba y tal se complica un poco ¿vale? pero bueno, digamos que en cuanto lo, le pilléis el tranquillo vais a ir prácticamente volando, fijaos, fijaos todos los que hay aquí madre mía, no habrá un shiny, no habrá un shiny no parece, todos tienen los ojos verdes, me cago en San Pito Pato, <risas> Vamos ahora con la zona de Salandit hermanos, es esta zona que es bastante famosa, la de los bueno, los edificios, <risa> las rocas gigantes Que seguro que la conoceréis Se encuentra justo a la derecha de Pueblo Marinada vale Toda esta zona de aquí sirve para encontrar a Salandit Paseando por aquí vais a encontrar un montón Y lo vais a ver, vamos, porque es que de verdad que hay una absoluta barbaridad Yo recomendaría que no fuerais muy rápido Porque no son, no son spawns de familia, sino que son spawns individuales Y bueno, eh, os deseo suerte porque también, chicos, ya sabéis que Salandit tiene... Eh, para evolucionar en Salazel tiene que ser hembra Así que, bueno, mucha suerte chavales con que el Sairi os salga hembra <risa> Y muy cerquita de ahí chicos tenemos el spawn de Stunky y de Troxicroak y de Krogonk ¿Vale? Es justamente al lado De hecho, si para haber llegado a esta zona de aquí habéis venido desde Pueblo Marinada Veréis que todo este paseo está lleno de Stunkys. Bien, pues si venís justamente aquí, a toda esta zona de aquí Vais a encontrar tanto Stunkys como Skuntank en familias, tanto Toxicroak como Croagunk en familias también, vale, que este farmeo ya sabéis que es mucho más digamos sencillo porque no tienes que estar mirando a todos lados, puedes ir más rápido con Coraidon y Miraidon y vais a ir viendo que al fin y al cabo todo lo que spawnean son familias completas, vale, que eso es súper cómodo para no tener que estar pues eso, esperando a que salgan los 15, sino que salen de 5 en 5 todos de golpe, ¿vale? Seguimos en Pueblo Marinada y en este caso vamos a por Grimer, hermanos. Tenéis que venir al centro Pokémon y en vez de iros para la derecha, iros para la izquierda hacia lo que sería el faro, ¿vale? En este punto en el que estoy yo justo ahora mismo, como veis, hay un montón de Grimers, ¿vale? Obviamente hay algún Shiny, parece que no, ¿no? Parece que no. Si no hay ningún Shiny, veis aquí todos vuestros Grimers, os echáis para atrás, pum, entráis en Pueblo Marinada, todo se despaunea y volvéis... A salir y empiezan a spawnear los Grimmer. De esta manera vais a conseguir un grimer shiny en menos que canta un gallo, hermanos. Es súper sencillo, de verdad. Este tipo de spawns son increíbles. Seguimos en Pueblo Marinada y en este caso vamos a por Quilfish. Como veis, hay un montón a mi alrededor. No se ven muy bien, pero el Shiny es de color rosa. Así que lo vais a ver a la perfección. Vale, fijaos dónde estoy. Estoy justamente en la esquinita de Pueblo Marinada y vamos a hacer un truco pues como el de Grimer. Vemos todo lo que hay, no nos convence. Nos metemos en esta esquina de aquí, nos detecta el Pueblo Marinada y podemos volver a salir y se vuelven a respawnear todos los Quilfish, ¿vale? Esto es bastante sencillo y así yo creo que se va a poder conseguir de una manera bastante fácil. Ahora sí, nos vamos a la otra punta del mapa a buscar a este Pokémon de aquí, Barrum y Rebabrum, o como narices se llamen, salen en grupos en toda esta zona de aquí. Estamos en la torre de vigilancia de Sierra Napada. Y toda esta zona, de hecho mirad, ahí hay una masiva de rebabrum, toda esta zona de aquí la podéis ir paseando hasta llegar a este puentecito de aquí, yo es lo que me estuve paseando para arriba, para abajo y solamente os va a aparecer este Pokémon, ¿vale? Básicamente os montáis en Coraidon o Miraidon y vais bajando la ladera haciendo... Que incluso podéis ir un poco rápido porque spawnean en grupos, ¿vale? Y por eso no tenéis que tener ningún tipo de problema Me da rabia porque no he encontrado ninguna localización donde simplemente salga la prevolución. Ya sabéis que a mí me gusta traeros sitios donde solo salgan pre Para que no podáis conseguir directamente el shiny final Para completar la shiny Dex al 100% Pero como veis, spawnean un montón, ¿vale? Yo he tardado, o sea, literalmente este fue el primero que me salió y tardé nada en conseguirlo Y como veis es bastante diferente Y también por esta zona chicos Pero por la noche podéis encontrar A Gasly y Haunter Concretamente en la zona de nieve que hay justo Aquí, de acuerdo, si pasáis A esta zona de nieve os vais a encontrar Solamente a Gasly y a Haunter Que eso es clave, ¿vale? Podéis hacer un Shiny Hunting doble Yendo primero a por Barroom y Rebabroom Por toda esta zona que veis que Spawnean solamente aquí y podéis Volver de spawnearlos y encontrarlos Encontrar Gaslys y Haunters. Y si solo queréis Gasly y Haunters, pues os quedáis por la zona de nieve y Santas Pascuas. Seguimos bajando, chicos, y vamos a por Mareani, la prevolución de Toxapex. Chicos, hay una zona increíble para encontrar solamente Marianis, que es esta de aquí, justo debajo de Ciudad Leudal. O podéis venir a Ciudad Leudal o a la Torre de Vigilancia del Área 1. Y básicamente veniros a esta playa de aquí, ¿vale? Os ponéis más o menos en el centro, ¿de acuerdo? Sí, que estamos más o menos céntricos y simplemente vais sacando el picnic para resetear los encuentros y lo cerráis en cuanto se monte y así es como yo conseguí al mío básicamente me costó un poco pero finalmente apareció vale así que fue de los últimos pokémon que, que conseguí como veis se resetean todos los spawns y así hasta que salga el mareani que es de color rojo así que lo vais a identificar Súper fácil, ¿vale? Nos vamos ahora a por el poderoso Seviper, chicos. Aquí lo tenéis. En el caso de Pokémon Escarlata, hermanos, siento mucho deciros que también aparece junto a Stunky. No lo vamos a poder evitar. Salen en la misma zona. Pero si estás en Pokémon Púrpura, solo te va a aparecer este seviper vale ¿Dónde estoy os preguntaréis pues estoy en esta zona de aquí justo a la, a la derecha de pueblo ataifor vale os venís para acá y por toda esta zona de aquí todo este paseíto, podéis ir para arriba y para abajo vais a encontrar un montón de stunkies y de Sevipers, que es lo que nos interesa Vamos ahora a por el poderoso Skrull, chicos, que este sale en varios sitios, por supuesto, pero concretamente en el norte del todo es la zona que más me gusta a mí, porque solamente sale él justo al lado del de faro de Ara 3 norte. Aquí está una de las bases del Team eh, Star, así que bueno, creo que no tendrá ningún tipo de pérdida para vosotros, ¿vale? Simplemente veis todos los Skrulls que hay y podéis volveros a la zona de, digamos, el área 3 norte... Se despaunea todo y volvéis a entrar al agua y aquí tenéis otra vez a los scraps hasta entrar en el mar septentrional de Paldea. Bueno, eh, como veis aquí empiezan a spawnear un montón de ellos y creo que no os costará mucho. Aunque el Shiny, pues bueno, es un poquito más difícil de diferenciar que el Quilfish, pero yo creo que se va a ver suficientemente bien. Y terminamos chicos con los Pokémon del Área Cero. En este caso vamos a por Climate y Glimora que se encuentran en toda la zona, digamos, esta de Teracristales, ¿no? Al fin y al cabo, paseando por aquí vais a encontrar un montón de familias y el Shiny os va a salir tarde o temprano. Pero, si lo que queréis es 100% encontrar solamente la Prevolución, el Glimet, os recomiendo que lo hagáis con el Bocadillo de Roca, cuando suba el vídeo de Roca, ¿vale? Porque ahí explicaré una zona que es increíble para este Pokémon, ¿de acuerdo? Y simplemente, chicos, nada, os paseáis todo esto y vais a encontrar el Shiny, porque es que solamente spawnea este Pokémon. Es increíble. Y ya estaría, chicos, hasta aquí el vídeo. La verdad que un vídeo, una locura. Espero que os haya gustado, me ha salido incluso un Shiny. Y sin más, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!